a sumar en este momento a otras voces para seguir el análisis de esta situación. Por ello, ya ven, tenemos en pantalla a un periodista e investigador independiente, Alex Anfron. Bienvenido a Telesur. Muchas gracias por la invitación. Un placer que nos acompañe. Ya le preguntábamos más temprano a través de la red social Twitter y le estábamos anunciando que nos estaría acompañando al día de hoy en Reporte de 360 para el análisis de esta situación con Julian Assange. Y le preguntamos muy puntualmente en este momento qué factores judiciales pudieran incidir para que pueda circular Assange libremente por el territorio del Reino Unido. Le escuchamos. Bueno, yo eh, teniendo en cuenta que los abogados de Assange... Eh, han presentado este recurso de manera de poder eh, hacer valer sus derechos eh, como ciudadano, de poder circular eh, libremente, es decir, abandonar la embajada que, en la cual está desde hace más de cinco años, eh, yo pienso que el pretexto eh, que se está eh, planteando desde, la, desde la, la, los, digamos, la justicia brica, en realidad detrás hay una... Como mínimo una una imparcialidad eh, una, una parcialidad quiero decir es decir estamos ante si vemos la crono, cronología de los hechos es eh, sorprendente eh, porque en la situación en la que se encuentra eh, Juliana en, normalmente no se encuentra en esta situación por su propia voluntad eh, en cuanto a lo que le reprocha, digamos, la, la, la justicia británica, le ha valido esta situación a Juliana Sanz es la defensa de los derechos eh, democráticos básicos eh, y es de una gran honestidad intelectual por su parte haber, eh, haberse arriesgado hasta ese punto. Es decir, Juliana Sanz con su proyecto Wikileaks planteaba defender un periodismo eh, que eh, filtrara eh, los hechos. Eh, recordemos que eh, Wikileaks denunció y filtró una serie de documentos que sencillamente mostraban los crímenes de guerra del ejército norteamericano. Eh, evidentemente, a partir de ahí se fabrica todo el hostigamiento, toda una campaña de difamación, que es lo que le conduce a esa situación. Hoy en día, ya la, en, en Suecia se han abandonado los cargos que... Eh, pienso que eh, eso significa que no se, no se basaban en algo eh, sólido y entonces hoy en día no, no, no existe eh, a ninguna uh, razón por la cual Julian Assange no pudiera eh, eh, circular libremente como cualquier persona eh, en el mundo. Entonces eh, esperemos que, eh, eh, digamos que le tenga razón y pueda, pueda vivir como cualquier persona. Señor Anfrum, un portavoz de la Fiscalía Británica ha comentado que en el caso de una sentencia judicial a favor de Assange, eh, hipotéticamente podría moverse libremente en la interpretación que se ha dado a través de la confirmación del portavoz. ¿Eso se ha dado en algún momento con anterioridad? ¿Hay algún referente sobre este tipo de situación ahí en Reino Unido? Yo creo que estamos ante una situación bastante eh, extraordinaria que revela la fragilidad de las democracias en Europa. Eh, y como apuntaba antes, eh, en realidad lo que revela este caso de Julian Assange es un, eh, un problema fundamental de derecho de la libertad de expresión. Estamos ante una persona que ha querido denunciar, sacar a la luz los hechos de estos crímenes. Y ante eso se ha, se ha, se ha, se ha encontrado en una, uh, en una situación uh, terrible. Es decir, lo que Julián Sánchez ha hecho en realidad no es tan... Uh, no deberíamos tampoco idealizarlo. Nosotros, ustedes mismos en, en Latinoamérica, tienen muchos, Assange, muchos periodistas asesinados en México, por ejemplo, 47 periodistas asesinados en 2017. Y yo pienso que el gesto que Wikileaks ha hecho, en realidad lo que se trata es de multiplicarlo, ¿no? crear eh, dos, tres, muchos Wikileaks. Y yo creo que esta es eh, la significación simbólica, más allá de la figura de Assange y de su caso particular con la justicia br británica, de lo que se trata es de garantizar los derechos eh, eh, humanos en su... Eh, en su concepto amplio, no en simplemente votar una vez cada cuatro años y eh, dejarnos manipular por eh, políticos al servicio de intereses económicos, que es lo que eh, está en el trasfondo de este caso eh, judicial. Es decir, en realidad, Yulén Assange lo que hizo fue desmontar todo esa... No solo él, sino muchos otros periodistas independientes también, pero desmontar, revelar las mentiras mediáticas y desmontar esas matrices que se crearon de la propaganda de guerra. Entonces, yo creo que de lo que se trata es realmente eh, apoyar el periodismo independiente, las iniciativas de ese tipo que siguen hoy en día, sin ser ingenuos, porque frente a nosotros estamos hoy en día en Europa ante un retroceso sin precedentes de la libertad de expresión, ante unos gobiernos que están poniendo en marcha mecanismos de eh, hostigamiento, difamación, y de persecución eh, también de todas las voces eh, que contestan, digamos, el, el pensamiento dominante. Y creo que tenemos que luchar en favor de un pensamiento crítico que se base en los hechos. Y hoy en día Internet tiene estas dos doble, doble cara, es decir, doble, doble aspecto. Por un lado nos parece una, una cosa positiva, por otro lado eh, sabemos también que es un arma de doble filo. Muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión en Reporte 360. Hasta la próxima. Muchas gracias.